Saludos, te habla tu representante y amigo Roberto Rivera, para invitarte este próximo 25 de julio a la conmemoración del aniversario número 70 de nuestra Constitución. Ven con tu familia, acompáñanos a celebrar nuestra Carta Magna en el Capitolio desde las 3 de la tarde. No faltes, te esperamos.